...entre el 16 y el 22 de septiembre... ...se celebra la Semana Europea de la Movilidad. El tema elegido este año por la Comisión Europea... ...es por una movilidad sin emisiones. Eh, esta temática pues pretende alcanzar... ...la neutralidad en las emisiones del carbón... De, de, de, los, ...de las emisiones de CO2 para el año 2050... ...cosa que está recogida en el Pacto Verde Europeo. También pretende resaltar el tema la importancia de la accesibilidad a los sistemas de transporte de cero de emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas. Desde nuestro punto de vista, del de Izquierda Unida, las Administraciones públicas, para garantizar una adecuada movilidad, deben apostar primero y plantearse primero los servicios públicos de transporte. Y ya en segundo término, dotar también de, de unos sistemas o, o de unas infraestructuras para el transporte eh, privado también de calidad. Pero, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, deben ser lo, los, los transportes públicos. A poco que hayamos tenido que utilizar el transporte público en la comarca del Guadalhorce, nos habremos dado cuenta de que ni los horarios ni… Ni las frecuencias, ni siquiera el tiempo que se tarda en, en, en llegar a, a nuestro destino es el adecuado e invita a utilizar estos transportes. Se dan situaciones como que, por ejemplo, entre Coim y Álora no tengamos la posibilidad de, de ir en, en un transporte público más que dando un enorme rodeo entre Monda y Álora.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 por Cártama y llegar a Cártama por ejemplo desde Coín, desde Monda incluso desde Alaurín el Grande con lo cerca que está no es, no es nada fácil eh, de este modo lo que al final ocurre lo que está ocurriendo en la comarca del Guadalhorce es que quien utiliza el transporte público es porque no tiene más remedio eh, es quien no tiene medios para tener un transporte privado es decir, quien no tiene medios para tener un coche con lo cual, aquí ya tenemos el, el primer problema, el problema de la discriminación en el transporte. Entre, entre los objetivos que plantea la Semana Europea de la Movilidad es que fuera eh, para todo el mundo. Y aquí ya, evidentemente, no, no lo tenemos. Pero, además, el sistema, eh, la política de, de, de transporte o de, la política de apuesta por el eh, vehículo privado…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 ...y la bicicleta y caminar para los recorridos más cortos. Estoy hablando de, de, de nuestros objetivos a largo plazo, es decir, ahí es donde habría que llegar. Para eso planteamos unos objetivos a, medio, eh, a largo, medio y corto plazo. Empezando por el largo plazo, para que sea realmente eh, eh, el tren el que vertebre la movilidad... ...en el Valle del Guadalhorce, además de mejorar la línea que ya existe, la, la C2... ...se debería implantar una segunda línea de cercanías en la comarca... ...que conectara las poblaciones de Coín, a Orín el Grande... ...a orín de la Torre con Málaga... ...y posiblemente también estas con, con, la, con la costa... Eh, ...con la zona de Marbella a través de Monda y Ojén. En el medio plazo, pues deberíamos apostar... ...por la línea que ya tenemos, por la C2 del tren de cercanías... ...como la arteria fundamental de comunicaciones... ...en la comarca del Guadalhorce... Eh, ¿Qué significa esto? Que desde esa línea sería donde daríamos salida hacia Málaga, pero también hacia Antequera y hacia eh, pues incluso Sevilla, Córdoba, eh, etcétera. ¿Cómo hacerlo con las infraestructuras que ahora mismo eh, ya tenemos? Pues tendríamos que rediseñar los recorridos de los autobuses de forma que se dirigieran desde, los, desde las poblaciones hacia la estación más cercana de esa línea C2. Ahí haríamos un transbordo y desde ahí ya se continuaría hacia nuestro destino. Para esto hace falta que en esas estaciones pues, las dotemos de aparcamientos seguros para vehículos privados y para bicicletas y también que eh, sean accesibles, fácilmente accesibles, pues con carriles bicis y con carriles, y con carriles peatonales. También en, eh, en el medio plazo tenemos que solucionar el que desde la línea C2 eh, ...que pasa a escaso un kilómetro del hospital comarcal del Guadalhorce... ...haya una posibilidad de llegar a ese hospital eh, comarcal. Es decir, hay que solucionar ese kilómetro 200 metros... ...desde la estación de la Aljaima hasta el hospital comarcal... ...y comunicarlo con una comunicación que sea eh, lógica y, y accesible... ...para que se pueda utilizar el tren también para ir, para ir al hospital... ...ya que no lo hemos diseñado de forma... ...que tenga una parada de, de tren en el, en el propio hospital. Y también sería indispensable en ese medio plazo... ...continuar la línea C2 hasta Antequera... ...para comunicar ambas comarcas. Ahora mismo llega solamente hasta Álora... ...y sería cuestión, pues, de por la misma vía del tren... ...que ahora mismo hay, continuar esa línea C2 hasta Antequera. En el corto plazo, es decir, lo que hay que hacer ya... ...pues necesitamos hacer una apuesta política... ...muy fuerte por el tren de modo que consigamos cambiar la tendencia dominante en la comarca del Guadalhorce en el uso del vehículo privado y la carretera. Para ello pues tendremos que poner en marcha incentivos económicos en forma de abaratamiento de los billetes de tren. También hace falta una ampliación y mejora de los servicios, con mejores enlaces y tiempos con los hospitales, la universidad, el centro de especialidades médicas… Un aumento de las frecuencias hasta los 45 minutos. En estos momentos la tenemos en dos horas, pero tradicionalmente la hemos tenido en una hora. Y eh, atención presencial y venta de billetes en la en mayoría de las estaciones. Y para concienciar a la ciudadanía pues hará falta también poner en marcha una campaña que nos convenza a todos de que mmm, la apuesta por el tren es la apuesta de movilidad sostenible que la comarca del Guadalhorce necesita.